Bueno, atención, Tini. Vamos a llamar ahora a, a celeste. celeste. Celeste. Participó por la primera fila y ya la llamamos, ¿eh? A ver. Celeste, Celeste. Qué noticia que vas a recibir, ¿eh? Hola. Hola, sí, estoy hablando con Celeste. Hola, hola sí, estoy hablando con Celeste. Sí. Hola, hola. Hola, Celeste. Hola. Sí, Celeste. Se corta un sí. poco Celeste. Ah, ¿qué tal? Estoy mira, ¿vos llamaste para Radio Disney para algo? Sí. Ah, espera, espera que te voy a pasar con alguien que Sí, no queríamos que que pregunta. queríamos preguntarte para, para para qué te habías comunicado con Radio Disney para ganar la primera fila de quién De Tini Celeste te quiero contar que soy Tini Estefan y que te ganaste la primera oh. fila para venirme a ver al show. <risa> <risa> Celeste sí, Celeste, ¿estás sí. ahí? hola, estamos ¿Sí? llamando desde Radio ¿Qué Disney cosa que está llorando la emoción Celeste se ganó por... la, prim la primera fila para el sábado primero de julio a las 16.30 horas para venir a ver Got Me Started sir. bueno, estoy feliz estoy feliz, es la primera vez que Qué, qué bueno que esté así como participando del concurso y llamando así que me pone muy contenta y a que estén felices sí sí eso sí. está todo el día con Radio Disney y soñaba con la primera fila bueno. sí, me alegro muchísimo y espero que disfruten ah. mucho del show